¡Buenos días! ¡Buenos días! Desde Fuerteventura Estamos está, okay. con Alessio, Que está grabando <risa> vlog también Lo haciendo vlog Oye, oh, yeah. ¿Al mismo tiempo y ahora mismo? Al mismo tiempo el vlog, mira, mira. A la vez Este sitio iba a ser nuestro nido de amor esta furgoneta Porque tenemos otra ahí enfrente, enseñarla. Es verdad que somos... Somos <risa> seis, ¿eh? En el viaje Pero me lo tal? han convertido en una pocilga Y encima Duerme gente aquí arriba ¿Y voy yo. <risa> la verdad que se duerme a gusto Es bastante grande el espacio de arriba Hola Paula Hola, buenos días Por la mañana Buenos días, blog de los Boyser. <risa> buenos días, blog de Alessio Pierucci <risa> Pasándolo todas las cámaras Voy a enseñar la vista Vale, ten. Paula, tú coge la otra Enseña las vistas, tío Mira, mira Pum, pum, pum la! Espectacular despertarse con estas vistas, ¿eh? Estamos en Fuerteventura. Bueno, tres días estamos en Fuerteventura con las caravanas, dando vueltas por ahí. Vamos a surfear, bucearemos igual también un poco y disfrutaremos de la isla, que lo que vivimos ayer fue precioso ya. Algo... Negativo, pero si tengo que decir algo negativo de viajar en camper, es que tengo que soportar los pedos de Alesio. ¿Qué dices Yo no me cago pedos. Bueno, los de Alesio, hostia, los de que... No, de no, son, Paola, no, son, no son mis pedos. Es el humus que me hacen comer estos. <ríe> es el veganismo que encuentro. Exactamente. Vale, los peores son los de Alesio y los de Paula. Este viaje. Y porque María y Carla aún no se han soltado. Vamos a soltar. Preparado. <ríe> vamos, bueno, seguimos, ¿qué vamos a hacer? Dicho esto, nos sabemos una playa que hay porque hoy hay bastante viento. Pero siempre hay que buscar los sitios donde el viento pega bien o donde no hay viento. Y hemos Visto un acantilado que cubre una playa, entonces toda esa playa está sin viento. Hay agua cristalina y hay un salto, y la marea está alta ahora, así que es el momento de ir. Vamos, vamos a bajar. Vamos, vamos. Alessio, ¿Qué? ¿qué decías de este lugar de Fuerteventura? Formentera se parece mucho a Fuerteventura. <risa> Si acaso... No es Fuerteventura, que se parece mucho a Formentera A ver, el agua, el agua está es cristalina hay, hay un dicho, bueno, hay un dicho Hay gente que suele decir que Fuerteventura es el Formentera canario Porque tiene sitios con aguas muy cristalinas Es verdad que lo de las aguas cristalinas de Formentera Es una locura, pero efectivamente en Fuerteventura Hay spots como este con aguas súper cristalinas Y aguas turquesas preciosas De los que ahora vamos a disfrutar, eh Y bañarnos y bucear Y saltar un poquito, pero no está muy alto Nada más que sigue sí, el saltiño. Vamos al agua. Estamos en las dunas de Corralejo. Y aquí tenemos a los dos integrantes del viaje que faltaban. Faltan. Hola. ¿Va a aparecer adicta a, a los móviles? Soy los móviles? la aguantadora de móviles profesional, la verdad. Muy bien. Fuerteventura no decepciona. Hemos venido a uno de los sitios más bonitos de España. Las Islas Canarias tienen muchos de los sitios más bonitos de España. Pero este es uno de ellos, las dunas de Corralejo. Estamos patinando por un lado el desierto, por el otro lado el mar. No está mal. Not Hemos llegado no, justito, eh. Por eso. Dream of al sunset y a patinar estas carreteras preciosas. Vamos a enseñar cómo dormimos en esta Volkswagen del año, no sé cuántos, bastante antiguo, que mola mucho, pero no sin deciros antes que acabamos de ver Carla y yo un meteorito entrar. Bueno, una estrella fugaz, pero para, ha sido. para mí ha sido un meteorito porque lo he visto entrar así y de repente ha chupado y se ha separado. Y yo, Me he quedado flipando en una colores. Es de decir, que una vez le conté que había visto un meteorito y yo creo que hasta ahora no me creía. Ahora ya te creo. Nadie he te flipado crees. en colores. Vale, empezamos por la cama de Alex y Paula abajo poco se ah, habla de las vistas sí. al mar que tenemos tenemos el mar literalmente a 20 metros es de noche y no se ve pero sí. está ahí lo veréis mañana por la mañana ignorado un poco todo esto es cosas de las producciones que, que hay muchos trastos pero no pasa nada tenemos la suite vamos a llamarla la suite nupcial con vistas al mar por ahí atrás mañana os las enseñaremos y yo si consigo hacerme un hueco por aquí os voy a enseñar dónde duermo porque hay una cama secreta Explica Paola que había otra furgo pero que Miquel no quería dejarnos intimidad Eh sí, Miquel en realidad podría dormir en la otra, pero. Pero lo que no sabéis es que esto es puro lujo. Miquel cogió una furgoneta para cinco personas. Lo que no habíamos tenido muy en cuenta es que dos de esas personas tenían que ser niños de 1.40. <risa> <risa> si no, no entraban, era lo una siento. litera rarísima. Lo siento. Y aquí se nos ha agudado. Pero, y lo bien que estoy en esta cama. Desplegable no. Voy a poner angular para que la gente vea que hay, que hay lujo aquí Hostia A ver, que, que no es fácil, eh, pasar por estos suelos Por la Mira, mira, les ahí En linterna Aquí estamos, más a gusto con arbusto Hombre, es grande, eh ¿Cuál es más grande, la de abajo o la de arriba? Son iguales, ¿no? Igual es más, arriba, más grande arriba, eh Es espectacular Y realmente por ahí también se pueden ver las vistas eh, voy a subirme la, la almohada Y la manta Bueno, si me la subes tú, te lo agradezco uh, muchas gracias yo ya estoy listo para dormir. Buenas noches, familia. Buenas noches. Bueno. Hemos hecho avena, con fresas, plátano, Marándanos, arándanos y por aquí hay un team dátil. Oh, bueno, y eh. los créditos del desayuno se los llevan Carla y Mike. Está allí en la caravana. Y Alessio el, el de comérselo. Alessio, tú eras el que lo probaba, ¿qué tal? <risa> Está buenísimo. ¿Punto A? ¿El 1 al 10? 10. 10, 10. 9, 9. Ok, tú vas a dormir en la cama pequeña esta noche. Sol, no crayo. Tenemos mucha crema y hablo fuerte porque hace mucho viento y también hace mucho sol. Cuando hace viento tienes frío y no te das cuenta, pero te estás tostando como un animal. Hoy es el típico día que pasas frío, pero acá más rojo con tomate. Llevo dos tablas: la mía, la de Alesio, porque Alesio ha ido un momento al servicio, hay que ir ligerito a coger olas. Tenemos a todo el team ahí de pros, las teachers, y se ve una buena ola. Desde la fruta hemos visto una izquierda y una derecha. Hace mucho viento, pero no sé por qué de momento se mantiene más o menos glassy, más o menos, más o menos. ¿eh? Es un más o menos, bastante más o menos. La ola sale, pero glassy, glassy no es que esté. Ya, tío, no está. No tiembla tanto, ¿no? Está bastante. Mira eso. Mira eso. No vale, vale. La verdad es que sí. Está, está, está bastante classy para ah. las condiciones. Para las condiciones. Dicho esto, stay positive. Vamos al agua, pasarlo bien, a disfrutar. Hasta luego, chicos. Let's go. Desde de Fuerteventura, con amor, con este bonito atardecer, que te quiero enseñar? acabo de pegar una siesta de media horita que estaba petado. Sí, aquí. En la toalla que le robé a los tu <risa> <que es verdad. risa> Por si acaso no se ha visto en otro vlog, le robé una toalla a los de 2Js en su villa y Muy espero bien. que me inviten este año para robarles otra. ¿Se ha gustado Fuerte Adventura? ¿Se ha gustado viajar a tu caravana? ¿Se ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha gustado del viaje? La compañía. Oh. <risa> yo estaba obviando eso, estaba buscando como momentos y tal... Obvialo, obvialo, no sé, ha dicho, dicho no pues voy a hacerle mainstream. la pelota. Está en pelota. Ah. Bueno, yo me fui a ahí me pillaron haciendo eh, la pelota el otro día. El momento patinando y por las dunas, guay. Ah, oh, sí. Pero ¿Ya? es que la no, van a sentir sí, el primer día aquí. No, no, cuando bajamos a la poza esa de ahí, bueno, al, a la poza, al, al acantilado. La que casi Poca no baja, broma, ¿eh? que estaba muy cristalino aquello, sí, sí, moló mucho. Muy guay. Pues de aquí vas a decir a la poza de hoy. <risa> hoy, Miki nos ha quiere llevar a una. Miki sí. <risa> nos ha llevar a una poza. Sí, al típico charco de aquí y estaba petado de olas sí, que sí, caían sí, encima del charco y uno no se podía bañar. Hubiéramos muerto más directamente. Básicamente, sí. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Comer gratis. Lo que más me gustó fue la ducha al aire libre. Ah. Con todo el mundo mirando. Es un placer. ¿Lo más te gustó, Paula? Los pedos de Alessio. Dios. <risa> Alessio, te amamos. Y aprovecho este momento para deciros que os dejo algunos de sus vídeos en su canal. En la pantalla final. Mi momento favorito es que estoy muy motivado con el surf. Yo creo que ha sido el surf de hoy en el agua hipercristalina de Corralejo. Nos despedimos y nos vemos en dos semanas, familia. Ok. Adiós. <risa>